tendría que estar hablándole a alguien, imaginarme la cara de alguien, imagínate la cara de alguien, la cara de alguien, ¿de quién? ¡No lo sé! Si me imagino la cara de alguien, entonces diré, ándale. Y si me imagino la cara de alguien a al que le suelo hablar en inglés, por ejemplo, ¿entonces qué pasa? ¿Pasaré al inglés? No lo sé si immagino e out